Bueno, pues este, insisto, este tallercito se llama Software Libre y Medios Libres. Este, pues es como una investigación o un estudio que hemos hecho desde hace ya cuatro años, lo presentamos en el FreeSol, en el Rancho Electrónico, ya hace un ratito, y en ese entonces lo que hicimos, muy de manera prehistórica, era que eh, pues intentábamos listar las herramientas que estábamos ocupando, entonces, por ejemplo, los que hacíamos radio, ocupábamos el Audacity, X herramientas, ¿no? Para editar audio, para editar fotos, para editar video. Y las listábamos. Ah, pues a Premiere, ahí está. Al Photoshop, ahí está. Y esa fue nuestra experiencia en Flisol. Después le fuimos metiendo un poquito más de platicar de la filosofía de, del software libre. Eh, y después vincularlo con la lo que es el desarrollo de lo ahora lo que le llaman el Internet de las Cosas. Entonces, bueno, esperemos que, que no sea aburrido esto. Y está acompañado de memes. Y bueno, este primer meme, eh, pues sale Windows diciendo si ya saben que tengo fallas de seguridad, para qué me instalan. Este. Y bueno, pues de entrada, si ya sabemos que pues que el gobierno no te cuida, o que la policía no te cuida, pues a lo mejor recurrir a ellos, pues no es la mejor idea. Eh, y bueno, de hecho este taller yo le puse que las herramientas del que no son del amo te pueden ayudar mucho mejor. Esto en, anali, en, en, en analogía de esta frase que dice que las herramientas del amo nunca te van a liberar, bueno, pues las que no son del amo te van a ayudar mucho mejor. Parte de esa lógica. Y bueno, entonces, eh, vamos a hacer un poquito de historia. Para los medios libres, su tarea sustancial es hacer comunicación, comunicación libre para las comunidades en la búsqueda de sus libertades colectivas. Hay medios libres que solo luchan por la defensa de tal río, hay quien lucha por toda la humanidad, este, etcétera. No, Están defendiendo causas comunitarias, colectivas y también individuales. Para eso ha sido de vital importancia el software libre, para su, aplica, eh, su aplicación práctica de estos medios y también como una filosofía basada en el apoyo mutuo entre iguales. El, los medios libres hay diversidad, así como la comunicación en sí, hay fotógrafos, periodistas, locutores videógrafos, editores, ahora pues, -end, front -end, desarrolladores, etcétera, Este, pues tanto los medios libres, al igual que esos desarrolladores, pues se basan en el apoyo mutuo entre iguales, muchos de ellos, no todos, pero bueno, parte de esa filosofía. El que sigue no es un meme, eh, pero bueno, es parte de esa lógica, ¿no? Este, eh, Hay cuatro libertades en esta idea del software libre, y la idea del software libre, los medios libres, parten de la cultura libre. Eh, hay distintas formas de, en que se puede encontrar esta cultura de libertad. Yo, a lo mejor, es una apreciación muy ideológica. Eh, hay un teórico anarquista que se llama Rudolf Rocker, que él dice que la historia se divide entre la lucha entre la autoridad y la libertad. Y en el caso del software, o el caso de los medios, pues lo dividiría igual, los que están a favor de la autoridad, del autoritarismo, y los que están a favor de la libertad. La libertad en toda la amplitud que tiene esa palabra. Y entonces los medios libres están creados para eso, el software libre está creado para eso, el cine libre está creado para eso, la medicina libre, la cultura libre. Y bueno, la cultura libre define principios, como en el caso del software, como las cuatro libertades del software libre. Incluye también una serie de licencias libres, por ejemplo, el mundo libre, la cultura libre no solamente tiene audacity para editar un audio, tiene también formas de licenciar tus cosas. Yo hago un noticiero y a mí me molesta mucho que subo mi material y que me dice que, por ejemplo, este grupo de punk de Chile, de eh, anarquía tropical, todas sus músicas tienen copyright. ¿no? Entonces, este, esa no es cultura libre, ¿no? porque está diciendo que su música solo es que tienes que pagarla, vamos, para que la puedas reproducir y compartir. Entonces, la cultura libre te ofrece también formas de licenciar las cosas. El software libre es una forma de licenciar un software, ¿no? Y hay distintas formas de licenciarlo. El Creative Commons te ofrece una variedad y el, el Copyleft, entre otros. Otra lo vamos a ver. Eh... Y bueno, posibilita la configuración de tus derechos de modo más específico, como el Creative Commons, que a lo mejor puedes decir, pues está para toda la banda, pero si alguien quiere lucrar con él, póngase en contacto. O alguien bien radical que diga, esto es para toda la banda, pero si alguien quiere lucrar con él, prohibido, punto, prohibido, y no me hable, ¿no? Este, entre otras. O el Copyleft es, a mí me importa un carajo el Estado, esto es para todos, para todas, todes, todis. Este, y hay otra infinidad. O términos genéricos, ahorita vamos a revisar algunos de ellos, como el llamado open source, todos ellos parte de un debate sobre sus utilidades y posibilidades, todas ellas colectivas. Y aquí pongo una liga que es eh, del manifiesto de la guerrilla de acceso abierto, que creo que de, para, bueno, al menos para mí es como una bandera importante de lo que debiésemos como propugnar. Eh, este, Bueno, la foto que sigue es Aaron Schwartz. Un ciberactivista que pues decía que se tenía que compartir todo el conocimiento si tú sabías arreglar ese teléfono, esa videocámara, si tú sabías editar ese audio pues que lo mejor es que compartieras ese conocimiento si tú sabías que se estaba ocupando tal información para hacer tal daño pues que tú compartieras ese conocimiento como hace Wikileaks por ejemplo y bueno, él, él eh, hace un documento que se llama Manifiesto de la guerrilla del acceso abierto y recomendable, muy breve, muy sencillo de entender y es eso, el conocimiento es libre. Una, Yo creo que de las ideas libertarias también es el conocimiento no, no es de nadie. Si hoy nuestra capacidad tecnológica ha llegado a tal punto es por el cúmulo de conocimiento de toda la humanidad. Eh, bueno, eh, estamos ahora en la nueva era digital, la informática y su evolución eh, ha tenido muchas evoluciones, hay distintos... Eh, formas teóricas de entender cómo ha sido la evolución de la informática eh, el Chema Alonso, si algunos lo topan ese hacker de telefónica, el raro eh, él dibuja una curva ¿no? De como de evolución del internet y en esa dibuja dónde está el internet de las cosas, dónde está la web 3.0, el internet descentralizado, etc. Eh, yo siento que una de las grandes revoluciones fue el llamado ese internet de las cosas. ¿Cuándo pasó eso? Cuando de repente muchos de tus dispositivos estaban conectados a internet eh, tu tele, tu teléfono, eh, el alubus, eh, etcétera, por eso le llamaron el internet de las cosas y eso ha revolucionado muchas, muchas cosas, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. Eh, la informática y su evolución, como el llamado internet de las cosas, ha empujado de manera acelerada la era digital, la comunicación sin duda es atravesada por esas revoluciones tecnológicas, no solo cambian los formatos técnicos de operación, hace rato hablaban del VHS, ahora estamos en MP4, WP, etcétera. También la forma de crearse de esos productos, antes era una cámara, ahora es un teléfono, ahora es inteligencia artificial y también quienes pueden producirlos, antes era un show para editar un video y hoy tu teléfono lo puede hacer hasta solito. Eh, la posibilidad de hacer un producto multimedia, de publicar, de difundir, se masificó y se hizo más accesible a mayorías. Esto con la nueva era digital. Y bueno, aquí otro meme. Es Richard Stallman, uno de los fundadores de Free Software eh, Foundation, de la Federación del Software Libre. Él es uno de los ideólogos que acuña como formato específico el concepto de software libre. Hay un debate sobre qué tanto sí, qué tanto no, y sobre su propia persona. Pero bueno, él, él es uno de los fundadores. Richard Stallman. Stallman. S-T-A-L-L-A-M-A-N. Talman, y bueno aquí está así como de no manchen como que ocupan office, internet explorer, windows, eh, adobe y se, pero se pone bien contento cuando estás ocupando GIMP, Live, firefox, linux, thunderbird, libreoffice no Bueno ese es el meme, y ahorita lo vamos a explicar para los que no entendieron todo el chiste eh, ¿Qué es el software libre? Es el desarrollo de sistemas operativos y aplicaciones que hacen comunidades libres en beneficio colectivo de todas las comunidades que usen, estudien, compartan y mejoren esos conocimientos. Eh, bueno, son sus cuatro principios. Yo les llamo principios de apoyo mutuo, porque para mí esos son. Este, y es decir, la banda dice, yo hago un software o yo hago un eh, como la receta de cómo hacer una bicicleta. Y queda súper chida y entonces puedo tener dos opciones, la patento y me hago rico o les digo que sea para todos para todas, todos y es copyleft copy y quien quiera puede usarla estudiarlo, compartirlo y hasta mejorar el proyecto ¿no? Este, sea de lo que sea es más la receta del arroz lo puedes hacer Creative Commons como ya algunos están eh, bueno, algunas transnacionales quieren hacerse de las patentes de las recetas de cocina o puedes hacerlas Debiese ser el mundo copyleft, yo creo, pero bueno, no lo es, lamentablemente. Y bueno, eh, aquí en esta página de genu.org, Philosophy, categorías, ahí vienen todas las descripciones de los distintos tipos de, eh, de software libre y sus licenciamientos. Son especificaciones técnicas como de pequeños detalles, ¿no? Por ejemplo, hay unas que se llaman non-free, este. Eh, el, el simple debate entre open source y software libre, el software libre es como que tiene que ser así muy puro, todas sus herramientas, su construcción desde el kernel hasta su evolución con el usuario, tiene que ser de software libre, con banda libre, etcétera Y el open source dice, bueno, a veces no, a veces puedo reproducir tu MP3 que no es tan libre, a veces puedo reproducir tu película que no es tan libre, pero lo vamos a hacer. Este, y bueno, y hay quien quiera adentrarse en la, las subcategorizaciones, ahí está bastante detallado y clavado. Y bueno, otro meme, tienen un software libre, pero no cumple con ninguna de esas libertades, no es software libre, ¿no? Si, no, si no reúne esos cuatro. Eh, las cuatro libertades, la de ocupar, la de compartir, la de aprender, la de modificar. Y aquí, bueno, como recordando, ¿no? eh, uno de los proyectos importantes de del software libre de, y de la Free Software Federation, o la fundación de software libre, pues fue el desarrollo de Genu, del proyecto Genu, que es un sistema operativo que hoy pues, le da vida a Linux, ¿no? y a la mayoría de sistemas operativos libres. Eh, bueno, aquí de nuevo repetimos, la, la Free Software Federation Foundation, la fundación de software libre, también revisan su página, tiene mucho material, proyectos información, ellos desarrollaron Linux, aunque también con otro chico, que él hizo el kernel, Linux Torvalds y luego ya con las estas ideas de Stallman, que estaba creando un sistema operativo hicieron lo que hoy conocemos como el, la base de lo que es eh, el Linux. Y bueno, también tenemos la parte del hardware libre. Este, No vamos a detallar en eso, porque taller es como de software, pero así como hay cosas como el software con el que hice esta presentación, también hay dispositivos como la impresora o el propio computador o cualquier dispositivo externo duro o golpeable, este, que también son libres, ¿no? Hay antenitas libres, como router libre, ¿no? De los compas de Argentina. Hay, etc. Hay varios desarrollos. Eh, aquí hay otro meme. Y bueno, aquí vemos a Windows diciendo: yo no, yo no puedo dejar de actualizar. ¿no? Eh, dice, yo no puedo, después sale Macintosh y dice, yo no puedo instalar aplicaciones viejas. Luego dice eh, Android, dice, yo no puedo borrar aplicaciones de mi sistema, por, por libertad. ¿no? Y Linux dice, ah, <ríe> pues chido, ¿no? Por ustedes, yo sí, yo sí. Y bueno, ya abajo todos se le quedan viendo así como de, ah, qué patito tan, tan cabula. Eh... ¿Qué son los medios libres? Bueno, pues son experiencias y proyectos de comunicación hechos por comunidades para promover, denunciar, informar, compartir ideas y hechos, para ejercer el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, a estar informado y ligado a otros derechos, como el derecho a la privacidad, que está muy ligado, aunque parece contrario, porque por un lado queremos el derecho a decir, ¡Ah, está pasando esto! También queremos el derecho a decir, no veas lo que estoy escribiendo, este, no me espíes, ¿no? Este, y en eso se basa un poquito los medios libres. Buscando el acta de nacimiento, de cuándo nacieron, pues es así súper ambiguo, es un concepto que se ha acuñado en los últimos años. Eh, el concepto de medio libre nace en la multidisciplina del Internet. Un punto de arranque es Indimedia, que fue un proyecto que nació en 1999, uno de sus centros fue Seattle, aunque hubo otros eh, puntos de trabajo en Europa, y de hecho... Fue un proyecto global de servidores autónomos entrelazados de manera federada de autopublicación. Y ahí, pues también hacen muchos servidores autónomos. ¿no? Este, a la fecha, por ejemplo, sí está el servidor de Indie Media México, que es un servidor autónomo. Y hay muchos Indie Medias, que, unos más activos que otros. Ha habido momentos de crisis, han pasado ya varios años. La otra parte de esta acta de nacimiento y esta es la parte de como técnica, la otra parte es más la formativa de la lucha eh, También hay dos formas de, de la comunicación, puedes estudiar comunicación para como quitarle la chamba de la micha y decir las tonterías que el poder quiere en la televisión o puedes estudiar comunicación para entender que es un derecho y que es la, la función básica de las comunidades para evolucionar, ¿no? o sea para trabajar en comunidad te quieres comunicación. Hasta tiene una misma raíz de la palabra. este Y entonces hay quienes creemos que esa comunicación tiene que servir para hacer eso. O sea, todas las la relaciones igualitarias, horizontales, se dan a través de la comunicación y las autoritarias se dan evitándolas, coercionándolas, limitándolas. Y bueno, pero esto ya existía antes del Internet. Los medios libres, si fuera hace 100 años, pues sería magón, ¿no? Haciendo regeneración. O sería este, el trovero de la Edad Media con su guitarra y lira diciendo: Pasó que el rey se manchó con el pueblo. ¿no? O sea, Hay muchas formas de, de informar, de comunicar. Y por eso, bueno, yo le pongo: replican una continuidad de una prensa crítica, de una comunicación contrahegemónica. O sea, los abuelos le llamaban prensa crítica de combate, que ¿no? creo que fue un chileno que le puso. Radio Rebelde, eh, Comisión de Comunicación, Comité de Prensa y Propaganda, Radio Bocina, entre muchas otras formas. Hoy como los jóvenes dicen, ah, soy del área de comunicación, antes los más decían, soy del área de prensa y propaganda, del comité, no, el, etcétera, no, o cosas así, que pues son como hasta generacionales. Y estos eran los medios libres de ese entonces, se hacían pre-mantas, libros, revistas, eh, radio, etcétera. Esos medios de comunicación son una postura crítica. Los medios oficiales y los del capital critican no solo su discurso, también su estructura, su fetichismo y egoísmo hacia el conocimiento y al acceso técnico. Porque hay dos periodistas, unos es que dicen yo soy periodista y no te voy a enseñar y no cualquiera hace periodismo, y los que dicen todos somos comunicadoras, comunicadores desde que nacemos, desde que estamos dentro de la panza a patadas nos comunicamos, cuando nacemos lo hacemos con gritos. Este Y no es un perfeccionamiento Bueno, hay un perfe perfeccionamiento En una profesión en, en el trabajo académico Pero es un derecho y es un hecho Que lo ocupamos todas las comunidades Y, y la gente que sube comunicación Se ha dado cuenta, hay gente que sin estudios Súper buen locutor ¿no? O analista Y otros que con un resto de estudios Sí, le tartamudean Y, y les cuesta el guión Este... Los medios libres actualmente es, es, es un concepto y un modo de hacer comunicación en varias partes del mundo. Sus disciplinas son múltiples, como lo permiten sus muchas técnicas involucradas. El uso de herramientas digitales por los medios libres va desde la planeación, como hacemos el guión, los primeros esbozos, el trabajo en equipo y en terreno, la captura del audio, de la imagen, en foto, video, su administración y de ahí su edición para hacer una animación, un video, cine, Puede cumplir la función de primer escritorio, de oficina para hacer el boletín, el comunicado, la nota, el reporte de hechos, el poema. Están dando una imagen, un texto, un video, una canción, una edición, una página, un servidor o una infraestructura de red autónoma. O simplemente esta presentación hecha en Open Office Writer. Todo eso son medios libres. Esta presentación, este foro es una forma de hacer medios libres. Si esta pasada es un músico que habla en contra de los megaproyectos, es un comunicador que está hablando contra los medios libres. De hecho, lamentablemente no terminamos las playeras, pero la compañera que hizo este grabado, hizo un grabado sobre cómo funciona el, el servidorcito, este autónomo. Y, y vamos, a través de un dibujo gráfica estética, artística, también está dando una idea y es una comunicadora. Eh, ¿Dónde están los medios libres? Están presentes en radios, en FM o en línea, en onda corta, o con la nueva digitalización, la radiofrecuencia está dirigida a más aplicaciones como el Wi-Fi, el Bluetooth son editores, productores, programadores, guionistas de programas de radio o de video, ahora llamados podcasts, son fotógrafos o colectivos de gráficas, son músicos y también los que editan o cantan, lo pueden hacer en software libre, son los que hacen redes sociales, su contenido y monitoreo en redes libres o con herramientas libres, los que hacen estrategias de comunicación para promover una idea, una denuncia, una imagen, etcétera, etcétera. todos ellos son medios y medias libres, ellos y ellas y más ¿no? yo creo que puse algunos hitos, seguro faltan muchos más y bueno, este aquí hay otro meme, este me gustó bastante porque Robin agarra y le dice a Batman a mis alumnos les enseño a piratear programas y entonces da un acá todo... no usa software libre que está hecho para compartir o sea, mañana va a haber un taller de seguridad digital pero la, la mayor, una de las mayores este, reglas de seguridad es que actualices siempre tus, tus dispositivos tu teléfono, tu software, etcétera En el caso del software libre, te lo va a hacer si tú enseñas a una persona a cómo crackear a Adobe Premiere pues le estás haciendo un daño y lo dejas muy vulnerable Y e insisto, ¿por qué mejor no le enseñas Karen Live? o sin LR, o Blender, si ya muy super pro Este, O sea, se pueden ocupar, te vas a gastar el mismo tiempo metodológico de aprender la aplicación y la ventaja es que vas a poder actualizar, vas a poder compartirlo en una de esas capaz que el desarrollador y le haces una nueva, agregado al software, soporte, la traducción a otro idioma, etc. Y bueno, pff, Robin Los medios libres son pues el ejercicio del derecho a la comunicación que asumen individuos y colectivos para acompañar y ser parte de alguna de las resistencias populares y libertarias, los proyectos de comunicación que buscan socializar sus prácticas, compartir en comunidades libres y en resistencia a sus creaciones, y sus orígenes históricos es con la aparición de Media, bueno, esto ya se repite, y su política de compartir y hacer uso de esos mismos medios. Eh, el auge, bueno, hasta algunos dicen, insisto, a lo mejor si, si hubieran sido hace 40 años, seríamos el Comité de Prensa y Propaganda, no sé, algo, ¿no? Este, hoy somos la Comisión de Comunicación o el Medio Libre de… Este, pero la función es la misma quizás el medio libre nace mucho en este desarrollo del internet por eso es como el podcast A mí cuando yo hago talleres de podcast y talleres de radio y hay una onda así como de o sea los como que creen que no es lo mismo <risa> Pero en verdad es, es lo mismo, o sea es lo mismo. Además uno está en internet y otro no. Bueno, no y ahora la radio está en internet eh, bueno, ¿qué relación tienen? Pues mucha, el software libre, como medios libres, no son solo una parte de la cultura libre. Eh, eh, como los, son solo una parte de la cultura libre, perdón, no, no es que no son, fuera de la lógica del capitalismo. Eh, su relación también es que sirven para compartir y no para competir. Es para beneficio de todos antes que un negocio. Y bueno, aquí de nuevo la frase está, las herramientas del amo son caras, te espían, te persiguen por el copyright y te vuelven dependiente de sus herramientas. Si estás haciendo tu video en Adobe Premiere, no sé qué versión, y se te cayó y hay que ir a correr y pagar lo que sea, por el pirata o pagarle a estos tipejos por, por esos desarrollos. Y te espían y te persiguen. Etc. Eh, y bueno, otro meme. Cuando encuentras a tu amigo Linuxero utilizando Windows, y bueno, está el clásico de Porky, <risa> así te quería agarrar puercote y bueno, eh, un laboratorio digital de abajo, o llamado Hack Lab, esa es una palabra en inglés Hack, ¿cómo sería la traducción en español? habría que pensarla, ¿no? Es como, no sé, ¿qué haces cuando de repente se te poncha una llanta y la resolviste de con un chicle o algo? ¿Cómo le llamarías eso? Te la sabes, ¿no? No, no, digo, o, o, de a MacGyver, ¿no? Que la resolviste con algo. No, este Es más, o poner el diablito ahí de colgarse a la luz y... ¿no? A eso lo llaman hackear, no así como buscarle, inventarle, o sea, no dejarse con que ah, el aparato funciona así, no, abramoslo, ya no funciona, pues a ver si lo componemos, a lo mejor si lo mejoramos, eso es hackear. Entonces, en el, los güeros le pusieron el nombre hack lab, ¿no? un laboratorio para hacer esas cosas. Pues, ¿Cómo lo llamaremos en México? Bueno, un laboratorio digital de abajo, por poner de talachas de abajo, ¿no? Talachas y MacGyver, algo así. Bueno, un hack es un espacio para comunicar saberes tecnológicos, autonómicos, libertarios, críticos, útiles para las comunidades libres en contra de la brecha y la desigualdad digital pues, que vive este mundo capitalista. Son espacios apartados del capital y del Estado, su origen, los que algunos medio le han estudiado, aquí estuvo uno que era la SAM, en la Zona Autónoma Magno este, y tenía su antecedente por ejemplo en Casa Maravillas del Estado Español y otro en Alemania y la banda era punk, eran espacios ocupas, era un discurso libertario, así anarquista por eso yo lo puse así, no, no es que mi no nada más este, aunque ya después se han bifurcado en muchas cosas más, pero así nacieron según yo y bueno aquí vemos una infografía, que la pueden encontrar mucho en internet y más o menos pues habla de cómo se distribuyen las, las partes ¿no? de, este, de este llamado software libre, qué es el código fuente, los desarrolladores, los permisos que tienen los usuarios. Este bueno, está como demás. Y bueno, y aquí, eh, aquí ya vamos a entrar a los software libres. En, en el TG Medios hicimos un, una experiencia, un experimento de imaginarnos un día de software libre, ¿no? este, de un comunicador comunitario. Entonces empezamos y salimos al día nos despertamos, este, nos peinamos, los que les guste peinarse, etcétera. Este, y entonces salimos con qué vamos a hacer foto, video, qué vamos a hacer. A ver, Epito, que eres súper, periodista. vamos a, ir a cubrir una marcha, ¿no? Es más, y de riesgo, una de Yotzi, ¿no? Una chida. Este. entonces, pues empezamos. Mi cámara es que una Canon este, y a lo mejor lo que quiero es que haga time lap y que tenga más funcionalidades en, en su softwarecito que trae ese para para moverle el menú y entonces le puedo poner un software libre uh, para cambiarle el software que trae la cámara ¿no? que se llama Lightroom, Live, eh, Live no, no el Lightroom es el software, es el Magic Magic Ladder y bueno hay varias, vamos ahorita, ahorita vamos a poner la lista, es que les digo, cuando fue en el FISOL hicimos una lista y eran como 40 aplicaciones contra 40 aplicaciones Hoy la lista es así infinita, infinita, en verdad por eso no la puse toda Y lo que sí les recomendaría son estas tres, miren, CD Libre es un compilado de software libre Y que está dedicado como por espacio. si tú estás buscando herramientas de oficina Si estás buscando herramientas de video, de audio eh, Como para básico, como para los que están migrando de Windows Este es el chido eh, por ejemplo, está el software libre que se mueve en Windows. Aquí vienen muy buenos repositorios. Eh, y luego está este de Bart Van Der Walsh, a quien quiera les paso la, la, la presentación. Y este de teenyapps.org. Estos dos en particular, es software libre de alto nivel. Es, o sea, lo, porque insisto, todos conocemos Audacity, o alguien le es más rápido, Audacity es un software, como en nuestro teléfono, en nuestra computadora, para editar un audio. Yo me grabo, hola soy Armando, etcétera, etcétera, lo pongo en el softwarecito y le puedo poner que mi voz suene más así y que se corte donde yo quiera y le puedo poner música de fondo. Eso es Audacity. Y esa es como una herramienta muy básica para comunicadoras, comunicadores. Pero en estas vamos a encontrar, por ejemplo, no, yo ya tengo un servidor autónomo y quiero ponerle seguridad. ¿no? o quiero herramientas de snifeo de redes, que es un concepto ya como lo de ayer que platicaban de seguridad digital. ¿no? Bueno, pues aquí viene este listado de software libre de alto nivel de desarrollo de programadores. Mi teoría es que, y bueno, la teoría yo creo que de varios, es que sin el software libre el Internet no hubiera avanzado como lo está en la actualidad, depende del software libre que el Internet de las cosas, la web 3.0, exista. Porque la mayoría de herramientas que hoy se ocupa para el backend, el backend es de la computadora para acá atrás, ¿no? O sea, como el código binario, etcétera, etcétera, el, la programación del software, toda esa parte se está haciendo con software libre. Tal vez no lo vemos, ¿no? Tal vez no se le reconoce como el aplauso que le damos a la Audacity cuando nos salva, o al GIMP, o al Firefox, pero están haciendo todo, el HTTP. El HTTPS, el DNS, para los que son medio computines, pues nacieron del software libre. Pero bueno, entonces estos tres, ahorita vamos a revisarlos. Aquí hay un pequeño universito de, de algunas herramientas. LibreOffice, pues es la alternativa a Office. ¿no? Eh, PHP, por ejemplo, pues desarrollador de software. Y es una herramienta, o sea, los que estudian ingeniería en informática, estudian PHP. Es un software libre. Eh, esta no sé qué es ah, Apache, Ahí está. Eh, Python. Aquí no está el Python. También, ah, bueno, MySQL. Eh, estos, insisto, estos son como a lo mejor los que tienen poquito con lo de la compu. A lo mejor dicen eso qué será. Son las cosas que vienen atrás de la compu, que lo que la hacen funcionar. Pues esas cosas las hicieron con software libre y las mantienen con software libre. Y aunque las ocupan las empresas de Macintosh, Microsoft, etcétera, son de software libre y son creaciones colectivas o comunitarias. Raspberry, BLC para reproducir videos, Virtual Machine, entre otras. Eh, bueno, para consultar y buscar esas, la sede libre, esto creo que se repitió. Aquí hay un pequeño listado, pero hay muchos en internet, pueden encontrar un resto de alternativas. Eh, por ejemplo, este es un listado de alternativas a la familia Adobe. Bueno, familia por ponerle un nombre humano, ¿no? A la empresa transnacional capitalista, rotadora de datos, etcétera, etcétera. Adobe. Esta es su alternativa. Entonces dice, no, pues si quieres este, Photoshop, pues está el GIMP y corre en estos sistemas operativos. O es el Sumo, o el Affinity, o el PhotoLine, o el Photopea, o el Paint, o el Pixel. Y esos son unos poquitos. Si entran al Deseo Libre van a encontrar 30, 40 software libres por cada una de estas categorías. Quiero hacer una página, quiero hacer un diseño, quiero hacer un video. Hay un mar, un mar, un mar. De hecho, si quieres abrimos, insisto, porque hay muchos computines. Preguntamos, oye, ¿con qué hacemos esto? Y seguro que van a salir las respuestas. Así súper rápido. Eh, acá tenemos otra vez la, el análisis. Como el rápido de los audiovisuales que hacen medios libres, no. Se ocupa de Premiere Pro para hacer video. Puedes ocupar el CineLerra, que es así mega profesional. Con ese hacen videos en Hollywood. Este, After Effects es para hacer efectos especiales, no para hacer animaciones en tus audiovisuales. Lo puedes hacer con Natron, que tiene, es muy similar en la forma que trabaja, por capas. O Sinfine Studios, si ya eres más rudo, ese se llama de diseño de objetos. Tiene una forma de, de es trabajo de diseño gráfico, pero Bastante fumado en la forma de cómo se configura para, para generar. Luego Photoshop, ¿no? Todo el mundo conoce Photoshop, etcétera Sus alternativas, Jim, pues es el no el, el chido, el, el, el rudo del barrio Porque le has entrado al quite a donde sea Es un, una super mega herramienta de diseño gráfico Para hacer casi lo que sea como tipo de Photoshop Antes tenía una diferencia que no sacaba el CMYK era la única diferencia. Hoy le pones un script, le pones un codec extra y hace lo mismo que Photoshop. Pero y después salió Krita. Hoy casi todas las animaciones, todas las tabletas de dibujo esta digital, trabajan con Krita, que es un software libre. Y es una mega herramienta. Los que saben GIMP, pasarse a Krita les va a ser muy fácil. Los que saben Inkscape, pasarse a Krita va a ser muy fácil. Y la herramienta es mega potente. Mega, mega, mega potente. Mucho más que Photoshop. Así Photoshop, nada que ver, así como... Exacto, aparte el software libre comúnmente es generoso. Hay uno que otro que dice, no, yo nada más corro en mundo libre. Pero hay muchos que dicen, no, yo en Windows, va, me aviento el tiro, ¿no? Macintosh, venga, pum, ¿no? Más como están hechos en Unix, pues se, se llevan más o menos bien. Illustrator, que es este diseño gráfico vectorial, pues Inkscape como alternativa. Audition, un editor de audio de Adobe Premiere, pues Audacity. Los que hayan escuchado en Nortec, al grupo Nortec, este de Electro, graban, editan y producen con Audacity y están orgullosos de ello. Este Maya, que es un generador de, eh, de modelaje. O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer un muñeco que se mueva y que baile con como el Shirt, acá en la peli, pues ahí lo modelo en Maya, pero hay otro que se llama Blender, bueno, pues le dice al Maya, chavo, tú maquetas, yo maqueto, edito audio, edito video, este, hago 3D y pírate, quítate, ¿no? En verdad es una, igual, uno lo abre y de repente dicen, ¿y este avión cómo lo aprendo? Hay que tutorialearse, hay que estudiar, pero es una súper herramienta, es una súper mega herramienta. Este, y bueno, hay más, insisto, les paso la lista y hay un resto, por eso ahora quería centrarme tanto en, en las comparaciones. ¿Cómo ha influido el software libre en el internet o el apoyo mutuo en el internet de las cosas? ¿Cómo ha influido? ¿Qué diría Kropotkin sobre el internet ahora? Diría, ¿el apoyo mutuo se valida o, o no? Yo creo que sí. Las páginas web se alojan en su mayoría en servidores Linux. Como, hasta un meme, no lo encontré, pero así decía: Papá, ¿de qué están hechas las nubes? De Linux, hijo, de Linux. Este. <ríe> eh, todo el mundo, Google, etcétera, Linux. Eh, yo tomé un curso, tengo que decirlo así, con Google, y, y siempre terminaban diciendo. No, pues ocupen Microsoft y Microsoft y Microsoft, pero para seguridad Linux. ¿no? Siempre para seguridad Linux, Linux, solo Linux. Este, Apache Apache es... con él, Sin él no existirían las páginas web. no, Sin él no existirían mucha parte de... Na, casi nada en el internet. O sea, hoy el internet se mueve por una cosa que se llama LAMP. Es decir, un sistema operativo Linux. Un software Apache, una base de datos MySQL y un PHP. Y resulta que las cuatro son software libre. El Internet depende del software libre. El código de PHP, MySQL, gestión de base de datos. Eh. Y bueno, eh, es lo que se conoce como sistema LAMP y que ha sido una solución global para la configuración de servidores web dinámicos. Y bueno... Eh. Eh, Gracias al software libre, a los servidores libres, han surgido un mayor número de proveedores de servicio. Hoy hay más hostings, hay más proveedores de clouds, de nubes, de nubes autónomas. La organización que puso su nube, la banda que puso su Mastodon, la banda que, etcétera, que está generando espacios libres, Yana es un hosting libre, y, so, y son esas herramientas libres los que nos permitieron hacer un servidor, diciendo a la Google, yo puedo hacer lo mismo que tú, solo con software libre. Eh, la mayor parte de la infraestructura de internet se basa en protocolos de software libre El DNS es la forma en que le damos nombre a nuestras páginas Se llama es porque se hizo un DNS Si no se llamaría 198, 8, 000, o uh, x número Bueno, pues esto se inventó con software libre, es un protocolo de software libre es en mail En seguridad el HTTPS, su evolución a HTTPS Que es, el, es un protocolo de seguridad de SSL, TLC, para los que sepan ahí de, de redes este, está hecho con software libre. Eh, el desarrollo del software para la nube también ha podido avanzar de forma vertiginosa gracias a herramientas de software libre como los repositorios, lenguajes de programación como C, Ruby, etcétera, avanzados y frameworks. Eh, por ejemplo, hace en Nextcloud, ¿no? que es un software de nube, eh, así, pero en verdad nada que ver con Drive, o sea, es una mega herramientota. Lo mismo, o sea, le dice a Drive. Estás chavo, ¿no? Estás chavo. Esto es súper potente. Y es software libre. Eh, nuevas tecnologías como el big data, la inteligencia artificial y el internet de las cosas serían favorecidas por el desarrollo de software libre. Por ejemplo, yo soy un chinito que estoy queriendo vender Tamagotchis o máquinas de Tetris para ustedes. Te le puedo comprar a Microsoft. <coughs> eh, el Visual Basic para hacer el software y a ver cuánto me cobro, etcétera, no o etc. Sea, por el mundo privativo o, o hago, descargo repositorios libres y hago un software libre para hacer mi, mi proyecto de chamba ¿no? este, de hecho una característica rara eh, es que el mundo privativo ha mantenido un espacio open source o un espacio de colaborativo de, de construcción de software porque de otra manera no lo podría construir. Por ejemplo, durante muchos años la ventaja de Linux era pues, trabajar en terminal principalmente. Entonces Windows tenía una interfaz relativamente similar, el CMD. ¿no? Este, Pero estaba muy chafa. Entonces desarrollaron uno que se llamaba PowerShell. Si uno entra a la wiki y le pregunta oye, ¿El PowerShell es open source, es software libre? te Dice que sí. Pero, y, lo hizo, y, y lo hizo Windows, Microsoft, etc. ¿Por qué? Porque de otra manera no hubiera podido crecer. Y porque de otra manera también le hubieras podido decir, oye, te estás robando datos colectivos. No yo dice, ah, no, son colectivos también estos, ¿eh? así como… Pero insisto, el desarrollo solo fue posible gracias a esta forma, insisto, colectiva, el conocimiento podría avanzar de manera estratosférica. En mi ideal anarquista, yo creo que en la, hoy en la actualmente en la humanidad tenemos la capacidad técnica de resolver el hambre, la enfermedad, la, la falta de, de vivienda de agua, de todo. Tecnológicamente tenemos esa capacidad, el capitalismo lo impide no este, y, y la otra vida es una forma colectiva de las cosas donde el agua es de todos, el software es de todos, el medio es de todos y en la otra es de unos. Yo con esta analogía, imagínense que esto es un bosque y cada quien tiene un árbol de plátanos y de repente, pues todos vivimos cada quien en su árbol y cada quien con sus plátanos. Pero yo un día decido quitarle los plátanos a todos. Y dejarles un plátano más nada más a cada uno de ustedes. Yo tengo aquí mil plátanos que ni puedo comerme. Yo no me de mil plátanos. ¿Qué pensarían de mí? Eso es Slim, eso es Microsoft, eso es Elon Musk. Se han robado todos los plátanos de esta selva. Este, bueno. Eh, entonces... Ya nada más para terminar, el big data, la inteligencia artificial hoy está tan de moda. Eh, pues ¿cuál es la diferencia de nosotros con una computadora? Los que ya vieron este Blade Runner, pues ya saben que no hay ninguna diferencia. Somos seres también que podemos programarnos. La forma en que nos educan nuestros papás, nuestra familia, nuestro barrio, es la forma en que te ponen tu Word y tu GIMP en la cabeza. A veces zapes, a veces besos, a veces abrazos. Pero así te configuran tu cabeza y tu forma de ser. Y nos pueden borrar, y nos pueden resetear, y podemos meterle otro software, y, etc. Este, pero la gran diferencia es que estas trabajan a la velocidad de la luz. Nuestra sinapsis también, pero nuestra boca no. Este, eh, y estas cosas, si tú les preguntas algo que nos tardaríamos nosotros miles de años en resolver o de descifrar, ellos lo hacen así. Van y vienen en segundos porque viajan a la velocidad de la luz ahora que están las máquinas cuánticas van a viajar a la velocidad todavía más rápido que la luz y esas posibilidades permiten muchas cosas en términos tecnológicos pero si lo dejamos solo ahí un must va a estar feo ese mundo, ¿no? o sea, hoy todo se podría tecnificar lo pueden hacer todos los robots el problema es que solo va a haber alguien que cobre por ello y los demás nos vamos a morir en el desempleo sin seguridad social eh, siendo dependientes y eso como que está. Entonces, esta Big Data, inteligencia artificial, está hecho con la inteligencia que todos subimos a las nubes. Este, no es que la computadora esté pensando por sí sola. Ha recogido nuestras respuestas y nuestras formas de reaccionar durante mucho tiempo y está respondiendo igual que nosotros. Somos racistas, así está respondiendo. Somos militaristas, así está respondiendo. Pues tenemos que construir con el software libre y las comunidades libres otra forma de inteligencia artificial y otro Big Data. Que no esté pensado en ver, oye, dijo zapatos, véndele Nike. Que esté pensando en otra cosa. Y hoy las herramientas. Ayer me gustó, no sé qué compañero habló, pero decía la preocupación para nuestros hijos. Eh, el Internet cuando nació era súper vulnerable, mega vulnerable, pero la mayoría no lo sabía. Han pasado 10, 15 años y le han puesto de parches para seguridad por toda la cañería. Por toda la cañería. Y aún así siguen saliendo fugas. Muchas en el primer mundo medio las están atajando. Aquí en verdad estamos en pañales así mega vulnerables como comunidades, como pueblos, luchadores sociales, periodistas, como estudiantes. Y el problema es que los desarrolladores, los informáticos, están pensando ir a trabajar a la Coca-Cola o hacerse el hacker sombrero negro que se hace rico a dos clics. Pero el hacerse rico a dos clics es ser un mono que se queda con las bananas porque para que un hacker gane no sé cuántos miles de dólares en un mes, él va a poder comprar la producción campesina de pueblos enteros con su salario de un mes, lo que un pueblo se tarda un año en sembrar. no. Eso Es una desregulación económica y así se está dibujando el nuevo mundo y está preocupante. Entonces tenemos que pues, hacer conciencia a de nuestros desarrolladores, programadores, de que hay otra forma de entender ese desarrollo hay que sobrevivir, hay que ganarse la chuleta, las habas, hay que como diógenes aprender a comer lentejas, este, pero bajar ese conocimiento, compartirlo, a quitárselo al poder, porque hoy la herramienta es súper poderosa, o sea, eh, los que vieron Pegasus, ¿no? esa, es, esa es la capacidad que tiene para atacarnos, ¿qué otra capacidad ha tenido para que resolvamos? Y bueno, nada más termino, ya para las preguntitas, este, termino, me Uso ArcGIS craqueado, no sé usar QGIS, ¿no? este, bloqueado. Este, es decir, el chico dice que está ocupando un software privativo y que lo va a craquear cuando podría ocupar software libre. ¿no? Y la chica dice, bueno, suerte para la próxima. Y hay lugares y espacios para discutir, platicar y construir este tipo de proyectos y sueños. Uno de ellos es el FLISOL. Este, que es un festival de software libre que se da en américa latina eh, y en el mundo no creo que ya son a nivel global bueno aquí en la ciudad de méxico ha habido en oaxaca cuando, cuando escuchen esas convocatorias participen el hack meeting el año pasado no se hizo ojalá este año se haga pues son espacios importantes los hack labs hagamos hack labs si quieren ponganle otro nombre tallercito de talachas de reparaciones cibernéticas por ejemplo, nosotros dijimos en lugar de seguridad digital, pongamos unos cuidados digitales, ¿no? Así como más que estar así, pues como, ayer la de Radio Zaputa, ¿no? Nuestra compañía dice: vengo a denunciar que me craquearon y me un abrazo, ¿no? Así como de, ¿no? O sea, ahí se juntan muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Eh, y generar muchos espacios para reunirse y tra trabajar en comunidad. Eh, medios libres, hay un resto, aquí hay un resto. Pero hay redes grandes de medios libres, la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, la Red de Medios Libres de Chile, los TG Medios, los Indimedias, son espacios donde confluyen muchos de ellos para hacer trabajo colaborativo. Eh, y ya termino con esta, una poesía de Franz Fanon, a mis antepasados africanos dominado, pero no domesticado, inferiorizado, pero no convencido de mi inferioridad. Y así debían ser estos pueblos, ¿no? Este y bueno pues eso pues ahora sí preguntas banda bueno bueno pues este Nada más comenzando, pues agradecerte la presentación, la manera tan sintética en que lograste resumir tantísimas ideas, toda una filosofía conectada con una técnica o con una historia de técnicas. Y muy, muy, muy bien, ¿no? O sea, muchas felicidades y muchas gracias por, por esta presentación. Ahora un, un par de preguntas de plano completamente eh, para párvulos, ¿no? O sea, primero, eh, ¿cómo define servidor? ¿Y qué diferencia hay entre un servidor y un servidor libre? Eso sería como una primera pregunta. Y una segunda pregunta es, si uno, ¿qué alter, si uno quiere hacer una página web, para ya sea para un radio, para una organización, para una denuncia, lo que sea, ¿cuáles serían como las sugerencias que, que tú tendrías? Este, ¿Qué alternativas hay, por ejemplo, a a Wordpress o a GoDaddy o a Blogspot, que creo que son las que más se usan. De hecho, este jacomún que ustedes tienen, ¿en qué está basado? ¿Cuál, cuál es el… Eh, dónde está, pues? no Eso sería, pues, como las preguntas que yo tendría. Y de nuevo, muchas gracias. ¿Alguien quiere dar otra pregunta o responder? Insisto, es un espacio colaborativo, entonces… Bueno, este, pues insisto, el, hay un mundo de la cultura libre y hay varios servidores libres. Eh, yo creo que hace rato fue importante lo que dijo nuestra compañera, eh, que decía, a veces falta comunicación entre ellas, ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo banda que decía, ¿cuándo nacieron los servidores autónomos en México? La verdad es que tiene mucho y han habido muchos, muchas veces no lo reconocemos, no lo reivindicamos, o a veces hasta la política era, pues que no se sepa, ¿no? Este... Pero un servidor es una computadora que no se apaga, que está 24 horas despierta y que tiene ciertas puertas, puertos le llaman, abiertos para comunicarse con otras máquinas para hacer muchas cosas, para comunicarse entre sí. Se le llama servidor porque da servicios. ¿no? O sea, cuando nosotros entramos a Facebook, Facebook nos ofrece guiño-guiño un servicio ¿no? de comunicación. Cuando bajamos este gym para editar un diseño gráfico, es, no, no, es el gym, no, no, perdón, ahí sí me pachequé. Estamos hablando de servidores, este, nos entramos allá en APAC y ocupamos el PAD, o el PAD este que ahorita está en Jacomón, estamos entrando a un servidor a ocupar su servicio de manera colectiva. Eh, entonces, hay una opción que es de manera propia, si tienen internet en su casa, si nunca se les va el internet, si tienen una computadorcita y quieren gastarse esa parte de, de luz, de pagar la luz, pues el tiempo, o ponerle paneles solares, pueden hacer su servidor. De hecho, hoy está de moda, ya, la mayoría de banda dice: pon tu nube en tu casa y ahí descarga tus fotos, y llega y nada más hazle así, de tu teléfono se pasan a. a eh, hoy es, eh, nada más que no le llaman servidor, le llaman una nube local, pero es un servidor, es decir, es una máquina que ofrece servicios. Eh, por ejemplo, aquí en el Olympic, antes cuando eran las oficinas, había un servidor que daba los servicios de lo que quieran, de Word, de intercomunicación, de chat, entre ellos, entre todas las oficinas, a través de un servidor. ¿no? Este, este servidor te puede dar esos servicios y si lo conectas a internet, pues te da una red global. Pero eso, yo lo que les recomiendo es que mañana en, la, en el taller de redes, lo van a ver así, detallado y con ejemplos súper prácticos. Hoy nuestros pueblos lo hacen, cuando vamos a la playa y compramos las fichitas de 10 pesos por media hora de internet, son redes y son hasta servidores no autónomos, a lo mejor simplemente independientes, caseros, eh, piratas, privativos, etcétera Pero es esa lógica. ¿Cuál es la diferencia de… ayer ponemos la analogía del tenis, de la bota zapatista, ¿no? Este, ¿Cuál es la diferencia entre la bota zapatista y la bota Nike? Este, pues a lo mejor las dos sirven para lo mismo, para caminar y todo. Este es el sentido moral, ético, político que le das hacia afuera. ¿No? o sea, y la forma en que lo intentas construir de manera honesta, sin pensar en lucrar y espacios libres, bueno, hay varios, aunque de nuevo rec reconozco nuestra compañera, hacen falta más espacios porque por ejemplo, hubo un tiempo en que la mayoría de activistas necesitábamos un correo electrónico seguro y nos decían Gmail, no, Yahoo es el peor de todos, y es cierto, y es cierto entonces decían sí, pero ¿y de dónde? No, si yo ni sé, no. Entonces decían no, pues Raizo, pero de repente Raizo era así como, pues decirle a la policía todos los punks se van a juntar allá, no. Entonces, este, de repente era poner a todos los punks en un solo lado y eso era como que no, no benéfico, no. A veces hay que distribuir, ¿no? así como para, este, entonces faltan más. Por ejemplo, ahorita se me ocurre noblogs.org es un servidor autónomo italiano que da eh, páginas en muy formato tipo Wordpress a organizaciones antifascistas Suti eh, es un colectivo latinoamericano de Argentina que lo mismo, o sea tú puedes platicar con ellos y te dan como algo Godaddy un hosting o te ayudan en la implementación de tu página vamos, eso ya es como un poquito más computín, más técnico pero lo mismo, tú puedes pedir un hosting y ahí poner o Wordpress u otra cosa para hacer tu página pero ellos te, te facilitan, ya sea que solo quieras el local o el local con sillas mesas y el estrero adelante que diga que es tu local. Eh, Suti, S U T T Y, Suti es de Argentina, punto N y el otro es noblogs.org. muchos colectivos anarquistas libertarios están en noblogs y ha estado como ocho años bien fuerte. Y faltan más, faltan muchos más. Pues necesitamos construirlos, necesitamos colectivas, colectivos que lo asuman, por ejemplo. Eh, ah, bueno, que de hecho era lo con lo que quería terminar, porque eso no lo apunté. Mm, hay una forma punk de vida y es, pues vengamos a este foro y hagamos estas cosas y chido, nos vamos a dar una vibra buena y hoy el día se hizo, ¿no? Hicimos algo chido. Pero también como pensando así en proyección, eh, yo sí siento que debiese ser una política de los colectivos, las organizaciones y políticas públicas, remarcado, políticas públicas, el software libre, en toda la sociedad, hoy el gobierno de la Ciudad de México paga así millones a Microsoft por los permisos de ocupar sus mamadas que espían en las oficinas de gobierno, en la tesorería, en el SAD en la SEDENA, etcétera, etcétera por, por el uso del office, por el uso del windows, entonces y de hecho hay acuerdos se acuerdan que hace poco Sheyman firmó con Airborne, no? pues lo mismo firmó con Microsoft, o sea Llegamos a un acuerdo y tú asegura que tus estudiantes solo aprendan Windows, que no sean autónomos, que solo sean dependientes de... Y yo creo que si debiésemos de luchar, o sea, si hubiera una bandera hacker, porque luego mucha banda dice, no, yo soy para apoyar, ¿no? Porque pues yo soy hacker, o sea, no, pues, si te ves como un grupo social, pues como hackers, como que estás afectado. Pues que en el lugar donde vives, la política digital está súper del nabo, ¿no? Y que debiese ser garantía, más derecho social, que el software libre estuviera en las escuelas primarias, secundarias, en las universidades. Pero este tipo de memes, así como diciéndole, no mames un meme, en serio Windows, en serio, en serio. Así como por todo, por seguridad, por inteligencia, por ética, por… En serio, o sea, debiésemos, eh, eh, bueno, un exigencia al Estado y a las instituciones, pero también practicarlo mucho en nuestras comunidades, mucho. Y fomentar mucho el trabajo con nuestros niños, ellos son el futuro y lo mismo, o sea… Podemos enseñarles música y pueden terminar cantando narcocorridos o música de protesta. Nosotros lo decidimos. ¿Cómo vamos como cultivando eso, no? Podemos hacer hackers para hacer malos o policías o podemos ser banda técnica que ayude a sus comunidades. O sea, ese es el reto, el tiro y yo creo que esa es la filosofía del software libre. No sé si respondió. Perdón, perdón. Y bueno, no sé. ¿o ¿Hay otra pregunta? ¿Alguna participación? Comentario. Bueno, bueno, sí, no que hay que compañero Arturo sobre, hablaba sobre Juno Host, pero eso más que nada es un sistema operativo ya hecho para que tú lo pongas en tu computadora y tu computadora se convierta en un servidor, Ajá, como bastante simple para gente que que no sabe tanto de terminal. Eh, puedan montar su servidor de manera gráfica Ajá. Así es y bueno ya por último este pues a, no sé hay banda que ha he hecho vídeo este, Bueno, a lo mejor es, es una plática de viejo, yo ya estoy ruto y este Cuando a mí me empezó a tocar hacer audiovisual pues grabamos en cinta por ejemplo en MiniDB ¿no? y fue interesante porque era entre lo análogo una pata en el análogo y una pata en la digital este, y cómo era pasar esa imagen análoga a lo digital, ¿no? Como que era el reto. Este, y hoy la verdad es que, bueno, y en eso entonces a mí tuve la oportunidad que un amigo me enseñara, eh, aprendí, etcétera, etcétera, y después me, por azares del destino, empecé a dar tallercitos de, ah, pues te enseño, está re fácil. ¿No? Yo siempre empezaba los talleres diciendo, es más difícil sembrar, yo tengo un abuelo campesino, y decía, no, en serio es más difícil sembrar, saber la semilla y el tiempo, y etcétera, que, que editar video, en lo que quieras, en Premiere, Final Cut, este, en lo que quieras, en lo que quieras, es más difícil. Lo otro nada más a veces es saber inglés, un poquito, datitos, cosillas, así muy mínimas. este, Y entonces mucha gente que se dedicaba a eso, se enojaba. No, cómo, estás malbaratando la chamba, no, así como pues si... Sí, no, pues este, debemos de ganar chido por estos conocimientos, uff, ¿no? Hoy los que tienen en su teléfono un editor de video, dices, hacían eso y cobraban eso. Y, y así pasa con los servidores, no y así pasa con el software, está súper básico y sencillo. Simplemente nos han negado sus libros. Así como fue en la colonia que nos negaban vestirnos y que entrábamos a sus escuelas, a sus universidades, hoy lo están haciendo de manera tecnológica. Los que, poquitos que saben se lo están llevando para otros lados, Contratándolos el gran capital y optándolos para ellos mismos en esta idea egoísta e individualista de la vida este, Y ya, perdón, creo que me estoy... Pues muchas gracias y viva el software libre, bandita ah. Sí, eh, bueno, también apuntando y agregando a que tenemos que generar más espacios como estos Pero también a personas que estén... Eh, podamos, que estén capacitadas también como para poder incidir y mejorar estas herramientas. Eh, una de las cosas que ayer eh, comentaba eh, Paul, sobre si se acuerdan del cero clic, de las vulnerabilidades que salen eh, día con día salen muchas vulnerabilidades y podemos, eh, no sabemos también en nuestras herramientas, eh, los servidores, en todo lo que estamos implementando, eh, las versiones de PHP, de MySQL, tienen un montón de vulnerabilidades, que ni, o sea, hasta las empresas son vulnerables con eso y, de, y, y es donde empiezan a contratar a gente eh, y, y, y la gente hacker o técnica se va más para este lado para, porque pues, es donde pagan, es donde, es donde hay este, la buena vida que le llaman ellos también para poder seguir adelante. Necesitamos también enfocar agente técnica que, que se enfoque, que, que vaya a revisar estos, estas vulnerabilidades no revisarlas para encontrarlas eh, ocupar estas vulnerabilidades, ver cómo funcionan y mejorar, actualizar, por eso decía siempre mantener actualizados nuestros equipos para eso este, eh, hay muchos proyectos que llevan años que también los seguimos utilizando, pero no, no actualizamos eso también nos genera una vulnerabilidad también como organizaciones y, y este, las mismas herramientas que, que utilizamos, eso es un foco también en el que tenemos que enfocarnos, tenemos que mirar hacia, hacia generar estos grupos también, eh, no solamente de contenidos, pero también personas que se encarguen de la infraestructura de, los, de nuestros servicios y servidores, ya para que podamos este, pues, disminuir el riesgo que, el riesgo que lo que lo que podemos hacer es disminuirlo, eso es importantísimo. No más rápido, como un poco lo que acaba de decir el compa, pues bueno, no solo eso, sino documentar, bueno, hablamos de documentación un poco, pero documentar los procesos, eh, mencionaban que están muchas cosas en inglés, pero también resaltar la chamba que están haciendo ustedes del Laboratorio de Medios Libres. Eh, documentando, pues necesitamos como esa documentación que sea como más amigable, que no sea tan técnica, que sea en español, que sean las personas que, que conocemos con, digamos, pues sí, la banda pues. Y eso también hace mucha falta y eso afortunadamente, creo, está haciéndose cada vez más en Latinoamérica. Hay muchos, muchos proyectos que están haciendo eso y pues eso está chido. No, eso, que, gracias a ustedes y mucha banda que veo por acá que está como trabajando en esos ámbitos. A veces no se tiene el tiempo para apoyar en, digamos, técnicamente en muchas cosas, pero precisamente esa documentación de, ah pues… Mira, me enfrenté a este problema, lo solucioné así, lo documenté así y que tengamos esa documentación en español, eh, pues es como la… pues a, desde mi punto de vista, a, también a donde hay que irle, pues, ya. Yeah. Y bueno, yo creo que con esto vamos cerrando, aunque este último comentario creo que es importante eh, un poquito el objetivo de estos manualitos, como el que dices, el que se está haciendo el número uno de, de redes y enlaces Wi-Fi, pues es sin ese objetivo. Lo que hemos aprendido, mucho acá el Chasky que ha estado ahí de quemando nalga, este, eh, pues toda esa experiencia que ha estado testeando, prueba error, etc., pues hoy no lo está compartiendo de manera escrita, pues para que, pues más banda, no sabemos que ahora con el internet descárgatelo súper en corto. Pero vamos a pueblitos donde ni la red, ¿no? Este, me acuerdo cuando fuimos a la realidad y los zapatistas nos pusieron un enlace este, de antena satelital y tenía como menos de un megabyte de, de fuerza y lo abrieron para todos y dieron la clave a, bueno, este, Habrá que solucionarlos y, y esos son los retos que tenemos. Pero, pero bueno, esa, esas experiencias se están compartiendo y ese repositorio tanto está en la página de laboratorio como ahora está escrito, y pues hay los que quieran ayudarnos también a, a, a seguir sacando más e a invitar, por ejemplo, ahora que Kaku nos comenta, pues está abierta esta idea de la biblioteca de, de cultura libre popular para que escribamos y, y publiquemos y compartamos cosas que creamos que están sirviendo a nuestras comunidades, que pueden servir. Y pues eso. Vamos a pedirle a nuestra MC que venga a. ¿No? Ya con esto clausuramos. Bueno, pues nos vemos mañanita. Eh, agradecemos a la Casa de los Pueblos, a Mil Flores Soberanes, a nuestros compañeros de la comunidad automí en rebeldía y resistencia.